comenzamos haciendo el vestido de la cumbia, para el sirenato de la cumbia de la reina y la, todo lo que necesitaba ella para el, todo su reinado. Y esa reina ya en el puerto, ella ganó, en, quedó en uno de los puestos de princesa. Y ella quedó tan encantada con los vestidos y después fue a concursar al, al concurso ese del millo y allá quedó de reina. Y ella quedó, mejor dicho, fascinada y de ahí donde fue que me fui dando a conocer más aquí en el pueblo. Yo hago toda clase de disfraces, cumbia, garabato, este, el congo, todo, todo lo que es relacionado al carnaval, disfraces, fantasía. Yo le coso la selva africana, ya tengo como cuatro años está cosiéndola a la selva africana. De aquí, de aquí de Galapa a las perlas de Hawái, al garabato de, de aquí de la de nueva generación. 17 años, 18, una amiga de nosotros se lanzó de Reina del Barrio, allá de allá del Carmen. Entonces nos dieron en la alcaldía, la plata por unas telas, las compramos y de ahí le cogí, su, le cogí las medidas a ella porque no sabía ni coger medidas. Y yo ahí me la ingenié y le hice su falda de capita, le hice su vestido a los muchachos y a las muchachas. No, una presentación. Le hice el de una muchacha y me hice el mío de pura lentejuela, de capas de colores así, pero abajo en redondo, lleno, puro, decorado en pura lentejuela. Y la otra muchacha, y nosotros llevábamos una bandera y a la gente le fascinó. Y el, el y yo comencé. Yo comencé a hacer una, ma una máscara de, de guacamaya. Bueno, y me gustó. No me canso, pues siempre le ponemos cosas diferentes a las máscaras para que la, las personas se, se admiren y compren. Y en la calidad, siempre que llegan a comprar algo, nos dicen, esto está muy bonito. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen ustedes? Si sí, sí nosotros lo hacemos, ya hacen 28 años que estamos cosiendo y entre más cosemos, más vamos puliendo las cosas y le vamos poniéndole el, el toque. de el toque final para que las personas se, se emocionen con sus cosas y nosotros todos lo hacemos con tela brillante porque así es que le gusta el, al cliente y entre el cliente hay que hay que complacerlo la que más me gusta a mí es el tigre de hacerla pero yo la hago todas porque me gusta hacer